Y ya estamos, compadre, aquí en el juego del recuerdo nuevamente y con un gran invitado. ¡Woo! ¿Cómo están, cabros? Con, con mi amigo Denny, compañero de colegio, amigo de toda la vida. Saludos a toda la comunidad. En esta ocasión queremos mostrar eh, cómo podemos jugar. Bueno, es un, un juego de un player, ¿ya? Mm. Pero es un gran, gran juego y nosotros queremos hacer una apología, un homenaje a este gran juego llamado... Agente USA, compadre. El Agent USA. Agent USA. Y bueno... ¿Por qué vamos a hablar de este juego? Primero que todo, nuestra historia, que nosotros cuando chicos jugábamos este juego en Atari y para la época, o sea, ya han pasado más de 40 años <risa> O no, menos, poder, claro. si 40. Sí, pero bueno, más de treinta y tantos años pero hoy en día nos, nos damos cuenta que hay una similitud todavía con este tema de las plagas, de, la, de las invasiones como el tema de los zombies, ¿Ya? Y, y esto fue uno de los padres en esa época, como un, el, el progresor de los juegos de, de invasiones o de, de enfermedades. Que, cuéntame tú de esto. Yo esto me lo imaginaba que era como el SIDA. Hay un bicho que partió con la weá, un orangután, un gorila lo que sea, sí, parte con el SIDA, sí. contagia a un ciudadano y ese ciudadano se encarga de hacer que la enfermedad, la bacteria, el bicho weán, prolifere por todas las ciudades y claro. se empieza a expandir. Y uno es la cura. Sí, bueno, yo no lo quería decir que, no sé, porque también en ese tiempo el SIDA bueno, en brigio, bueno, era una de las enfermedades en ese momento que estaba como vemos y justo hacer un juego como este, entonces claro, uno le decía como la similitud de la enfermedad. Bueno. Yo también pensaba la misma bueno, que esa güey, bueno, era el SIDA. Bueno, bueno. bueno, y este juego era bastante destacado en Atari no sé si mucha gente lo llegó a conocer eh, yo era adicto a este juego era lo encontraba muy bueno gráficamente pero sobre todo el, el guión, el argumento era brillante, tú eres un una especie de... eres un agente que tienes que ir a derrotar a, al primer eh, infectado. Claro, es como... lo que pasa es que... a ver, todo esto se desarrolla en Estados Unidos, ¿ya? Y lo que pasa es que hay un monstruo que se llama la Fuss Bomb o algo así. La bomba FUS. Claro. De hecho, a ver, déjame resetear para que veamos la, la intro. Expliquemos más o menos cómo era la historia. Ese compadre que está en la pantalla... ¿Cachai? Como dice ahí, en algún lugar de América existe un peligro que es el Fusbomb, una wea así. Que dice que los viajeros, lo bueno es que viajan por ciudades, ¿cachai? La gente inocente. La gente inocente, ¿cachai? Los transforma en Fusboides, ¿cachai? Entonces el que tocaba esta wea se, se infectaba, po. Y no solamente se infecta, sino que además empiezan, empiezan a viajar a través de todas las ciudades de Estados Unidos. Claro, y empiezan a infectar a todos los... Dice, los Fusboides viajan en tren, ¿cachai? y esperándonos ah, repartiendo la enfermedad a quien se le encuentra en el camino, ¿cachai? Entonces ahí el huevón, por ejemplo, infectó una persona normal. solamente con tocarlo, solamente claro. con tocarlo lo infecta. Lo toque, lo infecta el toque. Y si se suben al tren, van a ir proliferando, van a ir haciendo que se expanda la, la infección a través de todas esas ciudades del mismo mapa de Estados Unidos. Que de hecho, viendo. hay un punto negro ahí que eh, lo, si lo ven al fo al costado derecho donde está empezando la actividad. Eh, es un mapa de Estados Unidos que muestra cómo va a ser una predicción de Correcto. cómo se va a infectar todo Estados Unidos si esta weá no la para alguien. Yo creo que el resto ya lo podemos explicar jugando, ¿no? No, pero hay que verla ahí. <risa> Aquí es cuando te dice tú eres la gente usa, solamente el que puede salvar al país de los Fusboyde, ¿cachai? Y le ponen la musiquita porque tenía esta música. Con tus cristales especiales, tú puedes convertir a Fusboyde y volverlo al estado normal. Una, y ser gente nuevamente los convierten en gente en people. cuando tú necesitas más cristales tú puedes hacer crecer tu, tu cantidad Los puedes multiplicar tú puedes llegar a un máximo de 100 cristales para claro poder... hay un máximo de 100 cristales ya después no, no, el loco no, no le dio más bolsillo para llevar más y la verdad es que 100 cristales es todo lo que necesita para poder derrotar a la bomba FUS ah claro para poder matar al último mono este buen tiene que llegar al final, donde está ese mono grande como una tele, y tocarlo teniendo 100 diamantes en el bolsillo. Aquí te muestro la, la, la, los tickets, que es donde uno compra lo, los pasajes los, los para pasajes, el tren. Claro, los, los pasajes para los trenes. Tickets to Ride. Porque nos vamos a tener que mover en varios trenes, en antiguos como en modernos. Uno se puede colar en los viejos, pero en los nuevos no hay que comprar, hay que Claro, es que cuando, la... tú, cuando tú escribes el nombre de la localidad y el, del, y el estado. Eh, se considera claro. que tú estás autorizado sí. para abordar y, esta, y esas eran las casetas de información que te muestran dónde está el mono, es como tu base secreta para mirar Estados Unidos, a ver dónde está el, el, el bicho raro, Cache, este weón parte en Nueva York, Nueva York, se ven las torres gemelas todavía compadre, y, torres, ahí, y ahí viene un claro. tren supersónico, estos trenes supersónicos weón son los que tú tenés que escribir y pagar por la. web ahí en, la, en los tickets y ahí parte vos compadre, todo suyo de esta volver. noche va a jugar Dennis aquí en el juego se me va a demostrar que lo va a terminar. Yo este <risa> juego lo terminé en un emulador de Android, en un viaje en taxi de como media hora. Veamos lo que puedo hacer, porque yo no, hace bastante tiempo no, no, no juego este juego y no, no, es que partimos, no se lo vean en es que no es la escrito, partimos, partimos perdiendo. ¿cachai? Yo partiría jugando, compadre. Ah, sí, el, el que demuestra. Demuéstramelo. <risa> Además, <risa> si presionamos la tecla Start, partimos eh, en un juego simple yeah. y si presionas Select podemos partir un juego que ya está avanzado ¿tú querés partir avanzado? avanzado, o sea, compadre ya, yeah. presiona Start para partir presiona Select para Advanced Game ya, yeah, démosle aquí vamos a contar algunas, algunas cosas no, de la dinámica no, vaya a lograr no, no tienes confianza en mí <risa> perdiste en Bruce Lee perdiste en el Archon en todo <risa> bueno, ahora tendremos no. que ganar ahora sí, no, pero me ganan en el ajedrez que a nadie le importa, pero está bien. <risa> ya, lo que estamos haciendo en este momento es crear diamantes porque partimos con 10. Yo creo un vaso de agua mientras ven y les comento. Y en este momento llegué a la cifra de 29 diamantes, pero los ciudadanos se sienten profundamente atraídos por, por ir a rescatar, por ir a cazar estos diamantes que eh, empiezan a de alguna manera multiplicarse. Fíjense. Tiré tres diamantes, voy a tirar uno más. Fíjense cómo se van a empezar a expandir. Y los ciudadanos van a querer ir a recoger y tratar de Ya, Ellos están como bastante sedientos por tener diamantes. Además que los diamantes son las armas que los protegen de, de las amenazas de, de todos estos eh, seres infectados. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que dirigirnos a una capital estadual, porque en todas las capitales de estados... Eh, nos encontramos casetas de informaciones. Y en esas casetas de informaciones nosotros podemos encontrar dónde está localizado eh, el, el, pri el primer infectado, que es la bomba FUS, y cuáles ciudades también están infectadas. Eh, nosotros las podemos descontaminar también. Esa es una de las misiones de Gente USA. Acá estamos dentro de, de una caseta de tickets. Podemos ver cuál es el panorama de trenes ya eh, a las 12 bueno, aquí tenemos un reloj para, para explicar esta pantalla. Eh, en toda la interfaz del juego, en la parte superior, tenemos un reloj que muestra las horas, los minutos y los segundos que están aconteciendo, digamos como un tiempo real para gente USA. Claro. Eh, AM, UPM, ya en este momento son las 12, 1, 36 segundos de la madrugada en San Antonio, Texas. Es correcto. Entonces este a tiene que ver ahí en los tickets cuál es el... el... ¿Cómo se llama? El tren que lo puede llevar al mono. Pero no hay caseta de información en este en esta ciudad. No hay caseta de información porque entonces, esta ciudad, San Antonio, no es capital estadual. Claro, las entonces, casetas de info están solamente en las capitales de los estados. Muy buen dato. Ese es un muy buen dato. Ya entonces. Pero no sabemos cuáles son las capitales. O sea, aquí hay que saber un poquito de la geografía de Estados Unidos claro, porque entonces, no te lo van a decir. O sea, más o menos con las ciudades que nos están colocando ahí en la caseta de ticket para poder movernos dentro de todo Estados Unidos, ya tenéis que cacharte el mapa y saber en qué lugar está ahí y además las ciudades más grandes que hay en el juego son las que tienen eh, tránsito de trenes supersónicos ¿ya? y casetas, de información, y que casetas te, de información que te dicen dónde está el, el fútbol el malo ahora, no necesariamente las ciudades eh, más grandes son capitales por ejemplo en este caso, Dallas, Texas no estoy seguro que Dallas sea una capital, yo creo que tenéis que moverte porque el loco está expandiendo su, su infección y si no te apuras Sí, pero eso sucede con las horas, en realidad se te dan todas las horas andando en tren más que estando pero en porque tren. ¿Pero por qué ciudades. estáis pagando por, un... ah, pagando por un tren supersónico? No, estoy aprovechando la oportunidad de comprar un, un ticket para poder ah. abordar el tren que se va a Dallas a las con 3.30. Pero tampoco es necesario perder el tiempo escribiendo en este caso siendo una, una persona normal, pudiendo colarte en el tren. Ahora, ya, cólate en la weá nomás. O sea, Ese punto que está tocando el cano, para explicarlo un poquito, se trata de que en las ciudades grandes donde pasan los trenes supersónicos, como él ya lo dijo, no podemos abordar esos trenes sin comprar el ticket. Pero en las ciudades chicas donde solamente llegan trenes antiguos, tú te puedes infiltrar. Claro. Y, hay, y hay una técnica. Infiltrate, por favor, Lo que pasa es que compré el, el pasaje a la... Nah. No, pero de dos lo voy a hacer. Ya, ahí pero me, na, me van a echar. Ya no me puedo subir de nuevo porque ya me, me echaron. Claro, en este caso él se subió en un tren que no tenía el ticket escrito. ¿Ya? Nosotros compramos un pasaje a Dallas a las 3 con 3, a las 12.30. Ya, faltan entonces, 20 segundos claro, Ahora 20 segundos. él se va a poder subir y no lo van a echar del tren Entonces a los 30 justo va a aparecer el pi y va a llegar el trencito viejo Para ganar tiempo mientras tanto lo que yo hago es eh, crear diamantes diamante Y trato de expulsar, mantener alejados a los ciudadanos que están hambrientos Sedientos entonces, de diamantes Todo el mundo está en los ciudadanos hambrientos, po man. ya va Ya, este es nuestro ya, tren, lo abordamos con sí, con destino a, ven, fíjense que no me he botado claro, no me echaron, no me echaron. Porque compré el boleto directamente a Dallas, Texas. Bien. Compadre, con Texas me acordé de una sola persona. Le vamos a rendir un tributo. Alexis, Texas, compadre. Pante la mano que no conoce Alexis, Texas. Puta, lo voy a anotar en mi libreta de weas que importa, no me vieron. Compadre. La, no sé quién es. La maraca más exquisita del mundo. Bueno, entre casero, compadre. No, es un tema que tenemos que conversar un nuestro <risa> recuerdo. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> hay ya, que ver, vamos, ya, ya estamos en Dallas. Dallas no fuimos a la verde porque no hay caseta de informaciones. Pero sí es una ciudad muy grande. Como pueden ver, tiene distintas pantallas. Tiene distintas habitaciones porque es una ciudad grande. Que además eh, atrae a trenes supersónicos. Como vamos a ver. Aquí lo vamos a comprobar. Voy a ingresar al, al Tickets. Y algunas ciudades tienen, tienen asteriscos. ¿Ya? Todas tienen asterisco. <risa> no, no todas. <risa> Vemos que Houston no. Pero eh, ciudades como Los Ángeles, California, ya Atlanta, Georgia, Denver, Colorado, son, mm. eh, son ciudades donde llegan estos son trenes. capitales Pero como es, no, no todas, no todas. Ya, por ejemplo, esta donde estamos, Dallas tiene acceso a tren supersónico, pero no es capital. Pero a dónde nos vamos a ir, P pensemos rápido, vámonos rápido porque la weá se está expandiendo. Y estáis jugando en modo difícil. Yo no me preocuparía porque son simplemente segundos ganados, ¿no? Pero vamos a ir a Denver, Colorado, porque esa yo sé que es una capital. ¿Ya? Denver, Colorado. Eh, Denver, Colorado. El tren sale a las 4.47.30. Nos queda, nos quedan 30 segundos. 4.47.30. Como no hemos visto dónde está la locación de la, de la bomba FUS, ni tampoco de los ciudadanos infectados, estamos arriesgándonos al ir a... Estamos moviéndonos nomás. Estamos buscando una caseta de informaciones nos va a decir súbete nomás oh no me puedo subir no quedó comprado el ticket tendría ya, que volver a comprarlo de nuevo ¿por qué no pude? yo estoy seguro que lo hice a lo mejor vimos mal la fecha puedo ah no pero era 47 con 30 sí, pero era 47 con 30 no. vimos mal eso que ¿en la vida real le puede pasar esa ha <ríe> no, pa pasado ha pasado voy a dar otro detalle importante estos trenes estos trenes antiguos eh, son los principales transportadores de los, de los virus de, lo, de los de los... De los, de los, de los Personaje infectado. Sí, Pero no, no es posible no. no es posible que los trenes supersónicos se transporten los, este, este los Ahora sí. Mira, me puedo bajar y me puedo subir. ¡Oh! Arreglado. Me asustó. Tan, tan, tan, tarán, tarán. La música era genial. Aquí perdemos tiempo. Aquí, aquí en, en todo los este viajes. tiempo perdido, en los viajes, ya se empieza a proliferar el virus. Va a haber un ajuste de hora porque eh, cambió el uso horario, ¿no? Sí. Las zonas horarias. Pasó de... ¿Cómo se llama? Del West al East. De la, del Valle Central al Valle de Montañas. Y aquí estamos en la capital Denver, vemos que no está infectada la ciudad, y tampoco se ven guerras entre los habitantes. Infectado. no hay zombies. Entonces, pero, nos vamos, vamos a dejar protegida la ciudad, ya, llenando de diamantes. No, vamos a dejar eso ahí, ya que vayan a alimentarse ellos, mientras nosotros vamos a buscar nuestra caseta. Como yo estoy seguro que Denver, Color, Denver Colorado, es una capital estatal. Acá, acá, acá están todas. Aquí debería estar la info, ahí bueno. está, ya. Porque Denver es la capital del estado de Colorado. Aquí tenemos los siguientes ítems. City Information, Bus Bomb Location, food Prediction, y el ítem el, el para salirnos. City Information nos muestra el mapa donde está en blanco están las ciudades que están sanas o limpias, digamos. ya Que es toda el ala eh, este de Estados Unidos. Y el ala, el ala digamos, eh, oriente, eh, con la infección. Vemos que está completamente infectado. Están comiendo, no están comiendo más. Eh, no sabemos en este momento dónde está. Veamos dónde estamos, a veamos dónde estamos, dónde está el malo. Ya. Ahí está. Eso es, Ese es el estado. No sé si eso debería ser nivel Ya, pero sale, sale para que veamos la información, ya vamos. Tenemos que ir a ver cómo se eso llama es, la ciudad. Es, baja, baja. Ay, la ciudad vaya. se llama Tallahassee, Florida. Talajasí, tenemos que ir al Florida. estado de Florida. Bueno, yo creo que tenemos que llegar Denver, Colorado en este momento está aquí. Ahí estamos nosotros. ¿Ya? Desmoines. Yo creo que tendríamos que irnos a New Orleans, New Orleans o volver a Dallas. Y de Dallas a New Orleans, que está acá abajo, más o menos. Y de, ahí a, y de ahí a Miami, Florida. Ahí está Dallas. Ahí de está Dallas, Dallas por, Texas. De Dallas en ir en, en, bú, en un bus rápido, más para llegar allá. Nueva y, York está más cerca, ¿no? O New, Miami. New Orleans es el primero. Ya, ya New, New Orleans. Orleans. Y después de New Orleans nos vamos a, a, Florida, a, Miami. a Miami, pero Miami está bastante lejos del está tres ciudades está igual, unas tres o cuatro ciudades ya pero está más cerca es no. lo que tenemos que hacer y si no la otra y hay trenes para llegar y subirse a seis guerras y si no la otra es transportarnos con trenes viejos a, la, a, a ciudades que limiten no, regionalmente no, hay mucha pelea y mucha baja más que baja es mucha demora claro ya, aquí tenemos una predicción de lo que va a suceder en, en cuanto a infección no lo puedo hacer igual se tocó igual me gustaría jugar a ese juego ¿por qué no pude, dejarlo? a ver Estoy haciendo una predicción. Ah, porque creo que se presiona ese botón, ahí está. Aquí estamos viendo el, el, la predicción de cómo se va a difuminar el virus. Está ahí, puta, está ahí... Está complicado. Dem Denver, Colorado, ahí es el, el, uno de los últimos que se infectó. Se le está tirando toda la ciudad encima. Ya, dale. Vos, dale, compadre. Demuéstrame, por favor, que vaya a salvar a Estados Unidos de la infección <risas> de Ya, Los Ángeles, California, eso está para el otro lado. Chicago está al norte. Seattle está totalmente en el lado opuesto, ya en el lado norponiente nor tenemos que ir a Dallas, tenemos que volver al lugar donde estábamos yo creo que pues estas weas perdista tú no me tienes fe en este juego no, te no. tengo que ver, tengo que ver estoy... está complicado ya. el... hemos comprado panorama. un boleto para Dallas, Texas mercenario a las 53.00, nos quedan 40 segundos para llegar Mientras tanto, vamos a dejar una protección. Vamos a fortificar a Denver. La vamos a convertir en una verdadera fortaleza. Me faltan 30 segundos. No bajó nadie del tren supersónico. Por lo menos sabemos que no van a bajar seres infectados. Está amaneciendo en este momento en Denver. Como pueden ver ahí en el escenario, ¿cierto? Detrás de las cordilleras está saliendo el sol. Las 7 de la mañana. Son 10 son para las 8 ya estoy ganando diamantes Tú no Allá vienen estos hueones como ratas los hueones Para usted no alcanza Mira los hueones Estos Mira, monos, y ya, y estos monos vienen con 10, ojo Tienen un máximo de 10 Después de que se comen el 10 eh, lo rompen los diamantes Los weones. Por ya, eso que sea, digital, digital. porque ellos mismos ya están saturados de, de diamantes Están saturados, claro Cada uno tiene 10 son, son medio para tirar el Y total. son ambiciosos Ellos sí, quieren, bueno. no les importa proteger a los demás Ellos, ellos quieren, quieren más, más no Pero es bueno dejarlos saturados porque de esa manera también nos pueden defender en caso de que tengamos problemas ahí, Me han pasado varias veces que el juego termina infectado y muero Y de repente uno de estos hueones bota a uno y, me, y se lo coge Mira, mira, mira, mira, ah, tenemos mocha, ah, ciudad ahí. infectada Vamos, vamos, vamos ¡Oh, justo! Casi me toca. Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es protegernos detrás de un muro de, de diamantes. Nos ponemos detrás y de esa manera nos aseguramos que no nos pase nada. A su vez le vamos a dar algunos diamantes a estos personajes que están... Bien, bien la fortaleza. Ya, nos ponemos acá atrás. Nos aseguramos esa es la técnica. Estamos limpiando la ciudad. Bien. Ya. Voy aquí abajo. Sí, no me arriesgo a... Entre que bajo, justo me toca un enemigo y me, y me va comiendo, me va me va capturando la mitad de mis diamantes Ahí van, van a bajar de nuevo. Échalo, ah, échalo, échalo, échalo, échalo, échalo. No, les voy a dar diamantes para que se alimenten, no tengan problemas. Me arriesgué con esa jugada. Buena, buena, buena, vamos, vamos, vamos, que se puede. Listo, acá abajo, cuidado. Y aquí vamos a dejar que los lo demás. Baja, deja eso. Uh, mira, menos mal. Sí. No, no, aquí yo siempre limpio la ciudad de esta manera. Es lo mejor. Ya. Y así vamos a proteger a Dallas. Bien, se, nos bueno. va, se nos está complicando el juego, Estoy ¿eh? disfrutando la, la teleserie y está solamente en el primer escenario de infectado. Ya, bueno, Bien. hay ciudades más chicas. Vamos, weón. Listo. Está limpio la ciudad. Aquí no tenemos caseta de information. Pero ya sabíamos cuándo teníamos que ir, para Or Orleanópolis. A New Orleans, la New Orleans. capital mundial del jazz, compadre Disfrutamos la buena música, sabemos que la cuna del jazz es New Orleans mm. Ya Estoy tratando de conseguir 100 diamantes para estar más seguro En este momento tengo 75, 80, 83 la ciudad ya se limpió. La desinfectamos. Lo que no significa que no vamos a retroceder, porque si baja un hombre infectado de un tren, vamos a volver a cota cero. Y la, de nuevo toda la pelea. Ya. New Orleans, a, a las 58.00. Por favor, no puede comprar el ticket. New Orleans, estado de... no sé, Luciana. LA a las la 2.58. ¿Qué significa LA? Luciana, parece... Bueno, cada estado en Estados Unidos tiene un código ahora de dos letras. Ticket, ahora tiene un ticket, ya. ¿A qué hora es? A las 58. 40 segundos más. Aquí puede ser que haya, haya bajado algún enemigo. No. Se desinfectó Dallas, Texas. Estaba explicando de que todas las ciudades de Estados Unidos, por código, tienen una identificación por el estado al que pertenecen. En este caso, Dallas, coma, TX. Cuidado que pueden bajar. No, de entrar al supersónico no baja ah, nunca. Igual multiplica infectado. diamantes. Eso sí. Ya estoy por llegar a siempre. Eh, todo lo, todas las ciudades se identifican con una coma y dos letras que simbol, simbólicamente reflejan cuál es el estado En este caso, Dallas, TX es Dallas, Texas Nos vamos a... Nos vamos a New Orleans ¡Ey! ¡Nos van a echar! ¿A las 58? Sí Ahora debería sonar el tren supersónico y llegando Aquí viene nuestro tren, ¡vamos! Este es nuestro tren Ahí, ¡Qué vamos. hermoso sonido! Era otra cosa cuando pasaban esos trenes, weón. Música para mis oídos. Abordamos el tren y nos vamos a New Orleans. Vamos. Ya. Aquí hay guerra, compadre. Acá hay guerra seguro. Ah, New Order, estaba pensando yo. New Order. Ya estamos llegando el día domingo. Día domingo, semana 1. Ya las 3 de la tarde, 3 de la tarde corriendo entre los infectados, weón. Uf. De día. Se ve la playita, Ya. Bueno, vamos a hacer nuestra fortaleza. Listo, sanamos al primer infectado. New Orleans debería ser una ciudad mediana. De mediana a grande. Fíjense cómo tratan de ayudar también los ciudadanos que tienen diamantes. Ellos mismos depositan diamantes y nos ayudan a, a desinfectar. Ahí están peleando. Este es un juego extraordinario, compadre. Vamos, vamos, vamos. Oh, mira, fíjense que hay uno, vamos. pero tiene, tiene mucho poder. Uf, listo. Buena pelea. Buena pelea. Buena guerra, güey. Bien, vamos bien, vamos bien. Estoy aquí, aquí estoy invirtiendo, tenía 100 diamantes, llega, llega a 70. vamos a dejar ahí que, que ellos, los ciudadanos, eh, también tengan, también tengan, tengan reservas, provisiones. El problema es que estos dos ya se alimentaron tanto no, no que. No como están... la realidad, que todos mueren de hambre y no estos dan. Son, son muy ambiciosos. Sí. Ah, están tirando diamantes, parece, creo que llegó un infectado. Pero nosotros no tenemos que quedarnos ni New nosotros vamos realmente a Miami, ¿no? y después de Miami vamos a obtener podemos... llega a los 100 o podemos o podemos también o los 100 podemos también tomar trenes regionales hasta llegar a Tallahassee donde está la bomba FUS como que vi el futuro y pensé que iba a llegar al mono pero no con los 100 diamantes en ese momento mueres <risa> tickets ya Dallas Montgomery Baton Rouge a Atlanta. Atlanta Atlanta está cercano vámonos a Atlanta Vamos a comprar un ticket para Atlanta. A, vía tren supersónico. Atlanta, coma, yeah. Georgia. Tú ahora tienes un ticket hacia Atlanta. A las 3400. Son las 3317. Tenemos 83 diamantes. No bajó ningún enemigo. Se va un ciudadano. Que va, seguramente se va a contaminar en la ciudad adyacente. Mientras tanto vamos a, a producir diamantes. que es lo que podemos hacer mientras esperamos? Es lo más productivo que podemos hacer. Vamos a llegar a 100. Ya, este, este tipo está rompiendo diamantes de forma muy ambiciosa. Lo que yo hago lo atrapo aquí en la esquina y, y lo tiro y los al próximo, Los tiro al otro al próximo tren. ¡Oh! Y ahí viene. Pueden bajar enemigos acá. No Cuidado. Protegiste. Cuidado, no. Sandy. Uh, bien. Esa fue la protección. Chao. ¿Siempre pensas en esa protección hacer esa hueá, esa barrera? ¿Es una <ríe> sí, técnica? Es una técnica. Ah, o sea, jugaste mucho. Es <ríe> un juego que se juega Que arte. realmente me gustaba mucho. Muy bueno, este es nuestro tren, ¿no? Bueno, aquí sabemos que no va a bajar ningún enemigo. Te puedo bajar todas las veces que quieras y subir. Porque mm. compré el ticket. Porque. Lo lograste, eres un hombre un pensante. Ahora <risa> lo pueden comprar. Ya, aquí se nos viene una batalla dura porque Atlanta es una capital regional y además es una ciudad grande. Y hemos invertido muchas horas también en llegar. Estamos todavía en la semana 1, llegamos, llegamos día domingo 7 de la tarde. ¿Cuántos días llevamos a esta hora? Como... Partimos día domingo, ¿no? Sí. Entonces no llevamos un día. Él no se puede subir porque es un tren supersónico en la ciudad grande, aquí tenemos una pelea bien compleja. Deben haber muchos infectados. Armamos nuestro escudo, dejamos a todos los a todos los buenos arriba, yo me quedo a la vanguardia, haciendo un escudo de protección para cuando suban los. ¡Uy! Casi me tocó. Me salvé. Aquí viene lo peligroso. Les voy a dar diamantes a ellos también para que me protejan en estoy ahí, que guerra abajo estoy en guerra. Uh, Vamos. Estamos casi listos, vamos. Esto hay varios diamantes. El nuestro. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ellos mismos nos van a indicar si quedan más porque si sueltan diamantes parece que ya no quedan más. Esta es una técnica para producir diamantes rápido. En diagonal. Una, una granja, una granja de diamantes. Un farm. Ya invertí casi la mitad de los diamantes que yo tenía en salvar esta ciudad. Que esta es una ciudad complicada. Vamos a dejarlo ahí. Okay. Ya, aquí sabíamos que había un info porque Atlanta es la capital. Uh, así espérate, está el plan. Espérate, deja. Ya, juega, pero juega no Juega, juega, ya. Ya, tenemos que llegar a Tallahassee, que está solamente a es una ciudad y el centro. Quiero decir algo, mientras tú juegas y no parís. Dale. que en Tallahassee, este, no han moldeado. Este juego debería ser online. <risa> Multiplayer online. Eh, que cada weón se conecte al juego y en el mapa podéis meter una cantidad de... 30 hueones que tienen que detener a este mono. Y esos 30 hueones, el que lo toca con los 100 en la cabeza, gana. Si esta hueá fuera un multiplayer masivo. O sea, todos, se, con, todos se conectan a este y son sombreros de diferente color, ¿cachai? Eso sería muy bonito. Entonces, todos tendrían que luchar rápido por detener al hueón. ¿cachai? Y la hueá se va expandiendo de origen. De repente te encontrás con el otro hueón, no se matan, pero te voy a ayudar. Sí. Trata de ayudar, no de, de pelear. todos contra el tiempo, como contra, contra, contra la hueá. Tiempo. Una idea que si el futuro lo hacen... Puta... Oh, ya a mí okay. se me ocurrió, ojo. Yo quisiera dar un aporte técnico también en esta parte del mapita. Fíjense que estoy viendo el mapa de donde estoy localizado en este momento. Atlanta, Georgia, ¿verdad? Al lado hay una información muy importante que dice 92 cristales. Eso significa que en esta ciudad, en este momento, con la totalidad de ciudadanos, sin contar a la gente de USA, existen 92 cristales, ¿ya? Y con eso creo que tenemos la ciudad prácticamente salvada. Tanto es así que cuando hacemos una predicción, fíjense en la cantidad de tiempo que de va a demorar esta ciudad en infectarse. Miren, se está infectando todo Estados Unidos, pero menos... ¡Ahí se infectó recién! Claro. ya Seattle debe ser una de las últimas ciudades allá en el estado de Washington, que está en, en el ala pacífico de Estados Unidos. Muy bien. ¿Ya? Nos vamos, ya tenemos 79 diamantes, la está totalmente salvada. Buen dato ese que cae. Tallahassee, 10 con 15. ¡Oh! ¿Alcanzará a llegar? No creo Sí, corre, en diagonal, en diagonal y En aquí, diagonal, en al... diagonal corre más rápido Mira, muévete no Ese irse. fue un buen aporte Buen aporte ¡Oh! Súbete. ¡Oh! <risa> ¿Era ese? ¿Era ese? Sí, era ese. Y se subió, como, se, se subió como flight el hueón. Y, y ni siquiera tengo. Sí, pues me colé. Nos compramos el pasaje. Tení 79, 78 diamantes, creo. Estamos llegando sin los 100 que necesitamos para rotar a Bomba Foods. Pero Tal así, Florida, es, es, una, es una ciudad chica. Estamos listos casi. Se nos ha dado lo no tan difícil el juego. Por si acaso, vamos a partir descontaminando. En nuestra técnica. Más, más descontaminación. Muchas bien. Listo. Uy, queda otro ahí. Y mucho más abajo, weón. No te, no te Yo de, en la caseta de informaciones debería haber visto cuántos diamantes había en esta ciudad. Sí, eso es lo que te iba a decir, pero no lo hiciste. No, porque... no lo hice. Así. El... Uy. Sí. Ya. Vamos a ver qué pasa. Listo. Uy, ¡Oh, se movilizó. Ya no están en así. Se fue la bomba fus. ¿Pensaste que acá está el último moro. Es que fue lo que vimos recién en el mapa. A ver. ¿Dónde está ahora? Se fue al lado. Al lado de nosotros, es decir, en la ciudad de Mobile. Mobile, Alabama. Y o sea, ya, ya, estamos en un vamos, tren. Ya, vamos. Estamos en tren. Fíjense la predicción. cómo Ya no, no quiero ver la predicción. Andy, mátalo, weón. Multiplica los diamantes porque tampoco los tenís. ¿Lo, ¿Lo odias? Te demoráis mucho, weón. Tenía 89. No, no te importa. Lo, va, ah, lo vamos a derrotar igual. Sabelo todo. Mira, a las 15.45, Mobile. Tengo tanto tiempo disponible que me voy a dar el lujo de comprar el ticket. Mobile. Coma, Alabama. Alabama es el estado de Forest Gump. Y yeah, de... De corre... ¿Cómo se llama ese weón? Forest. Run Forest. Run Forest Run. Ya, yeah. Forest Gump, weón. No, pero el dicho era Run Forest Run. Ya, yeah, yeah. por Run Forest Run, weón. No, si me da lo mismo a las pero 15, los diamantes El tenía 89, weón. Pero tranquilo se si queda mucho tiempo 15,45. con 45 Tenéis que multiplicar diamantes 15 con 45 Ya todo Pero el de buena manera vos. Ya están quebrándolos ahí Pero tú no tenés cielo. No. No. Ahorita lo hacemos con la bomba fusa al lado Voy a regalar todos mis diamantes Así de soberbio Miren, miren, miren lo que pasó ahí ¿Es el tren? No, ¿15 con cuánto era? 15.45 ¿era o no? Sí, no sé, no vamos a ver. Tallahassee es una ciudad que ya está completamente salvada. Móvil con 15, 45 15.45 ah, Estamos no, a un no, minuto. Es. Estamos a un minuto todavía. Dale, que... multiplica 10 a los 100. Eso no es algo que a mí me preocupe. La razón es que es más fácil que quitarle los caramelos a un niño. Están abusando de los diamantes, eh. Se enviciaron. Llega, llegué a 100, que es lo que tanto quería afanosamente sí, me, me, te, me tenía preocupado, quiero que lo termine. Estamos a una estación. Y todavía llevamos un día, creo, ¿no? ¿Un día de juego? Parece. Ahora lo vamos a ver. Son las 11 de la noche y. 11 de la noche, sí, pues ya vamos a llegar al día 2. Bajar, weón, infectado Ah, no, bajaron. Estamos bien, estamos bien, vamos bien. Muy bien. <risa> casi me voy en ese tiempo. Y abajo de Aga, estar lleno, mira hasta donde llegaron. Un, acá tenemos un tipo enviciado. Está drogado con tanto diamante. Abajo hay otro que está comiendo sin parar. Oh. <risa> échalo, Échenlo, Ya no quedan habitantes en Tallahassee Eso, si los echo en tren. Eh, se va a debilitar la ciudad se va a debilitar por lo menos estos dos me van a proteger este es este es este. el tren. y aquí viene el, se en se en se el se oh bien muchos no ¿Sí, se devolvieron <risa> <risa> alcancé justito me voy con 98 diamantes estamos ingresando al estado de alabama llegamos al día lunes vamos a llegar a las 3 de la mañana a matar al mono. No, no a las 3. Vamos a llegar a las 2, 2 de la mañana. Con 18. Uh, un ajuste en horario. La noche, en la noche. La noche. Nadien, nadie lo ve. El crimen perfecto. El, el crimen perfecto. ¡Uh! Ese tiene vamos, malas vamos, intenciones. Vamos, vamos, vamos, vamos para el lado. Ah, oh, listo. Esa es la técnica. Vamos. yo Si no conocía la técnica, me, me golpeaba. Listo. Chuta. Ya o sea, no, no, sé. no sabéis que hay abajo. Listo. Ya. Multiplica alrededor del weón y saca tu los weones. No te arriesgues No te arriesgues. Pibe. Oh aquí va a quedar la cagada. Yo una vez llené la habitación al lado no, de la bomba fusa Oh, ahora se va a poner difícil el juego. Vamos, vamos, vamos, bien. Oh Vamos, Vos tócalo en la cabeza. Muy bueno, bien, muy bien. Bomba Fus ha sido derrotado. Felicitaciones, gente, usa. O Tú salvado al país de la Fus Bomb. De la amenaza de, de la Fus, FUS Bomb. En solamente un día y dos horas. Elma snyder ah, bueno. aprecia el retorno de su televisión. Porque ah, es una verdad. tele, es una tele que está contaminando. Este es como el abuso de la televisión también, se puede interpretar como que la televisión influenció Tenis a los, a los toda habitantes de Estados agradece Unidos. Agradece el, el volver a jugar la televisión. Bien. Claro, po. a lo mejor la tele estaba mala y nosotros pensando en infecciones y, y es porque la tele se ha hecho a perder y todos están echados a perder. Yo lo pienso es también que es como una droga, la droga es la televisión, que los habitantes cuando ven esta televisión se infectan tanto y empiezan, a, a, empiezan, a, pro, empiezan a propagar. Eh, el vicio de ver televisión y el consumo por todo claro. Estados Unidos es una, una manera poética de verlo y decir que al fin y al cabo vamos a terminar con el cable <risa> bueno así fue el juego sí, el bueno. recuerdo agente Oye, USA felicitaciones nuevamente a Eddie aquí que lo logró hacer me felicito <risa> me sorprendió me sorprendió súper bien y gracias por haber venido en algún otro juego quizás algún Spy versus Spy o un un karate championship no estaría malo ¿eh? <risa> Y tal vez bueno. vamos a volver a hacer La del Archon así en este mismo formato Una pelea de Archon aquí mismo ¿no? Oh eso, estaría muy bueno una revancha Porque el Jano me, me ha ganado dos veces que nos hemos enfrentado Es muy difícil Es muy pero, buen contendor Pero aquí Denny me, me mostraste weón, una weá espectacular Ya estimado, espero que le haya gustado Este jueguito, que lo prueben Los que puedan hacerlo y piensen en también En lo que les dije que sería bueno que estuviera online quién se demora menos en Llegar a la weá? Oye, esa competencia es... La competencia, es y algunos de repente pueden como poder en algunas ciudades, correr pero, más rápido. Pero la gracia eh, es partir en modo difícil, en modo avanzado. cuando claro, ya claro, que no se sea en... fácil la hueá, por eso es que hay un multiplayer de 45 huevos. Oye, oh, 45 huevos, y claro, bueno. un, un detalle que olvidé contar, que me gustaría decir, es que cuando tú te infectas, cuando llegas con cero diamantes y te, y te toca un, uno de estos ciudadanos infectados, tú te conviertes en uno de ellos, y empiezas claro. a a vagar por las ciudades también y ah, puede claro. ser que no te mejores nunca, a no ser que llegue un claro. ciudadano de buen corazón y te Sí, un bueno, es que claro, el juego termina, cuando, o sea, en realidad nunca termina el juego, pero si a ti te convierte en un infectado que hay como rondando por el por el mapa y para cualquier lado, no, no tenés control de tu personaje. Pero las ciudades que tú en algún momento salvaste, esos ciudadanos nobles, por así decirlo, y ambiciosos, nos pueden votar un diamante. De cuea lo comemos. Y volvemos a jugar. Y con uno no es suficiente. Uno solamente te transforma de infectado ya a curado. Pero necesitas dos claro. diamantes, porque el segundo es para que tú ya tengas uno para multiplicarlo. Para multiplicar. Correcto, la verdad. Bueno, eso es. Pues espero que le haya gustado a gente usa. <risa> Nuevamente, felicitaciones a Denny bueno, y nos estamos viendo en otro episodio de El Jueguito del Recuerdo. chao chao Cuídense.